Hola, hola, aquí nuevamente Ana Avani con una nueva información. El día de hoy les voy a enseñar de una manera más fácil encontrar lo que es cuál es su página web. Usted se viene aquí donde dice perfil, luego vemos aquí donde dice mi página web y este, si usted no la ha editado todavía, aquí va a encontrar algo que dice eh, editarlo y usted va a colocar la palabra que quiere al final. Una vez que lo hace, le da clic en publicar ahora este es el link donde usted eh, eh, va a compartir lo que es su tienda usted lo que hace es que copia y si usted quiere compartirlo a través de facebook un ejemplo se viene a su página de facebook y eh, coloca o pega eh, lo que es su, eh, su link para que usted pueda dirigir a las personas a comprar a su tienda Así que permítanme, vamos a hacer un ejercicio de una sola vez para que ustedes lo vean. Le damos clic donde dice crear un post, usted viene y le agrega este link acá, lo pegó. Y le aparece aquí eh, la descripción, su tienda. Entonces usted lo que hace es, eh, para dirigir a las personas, puede visitar, visita mi tienda Cermat. ¿verdad? Entonces usted puede utilizar emojis para dirigir la persona y aquí usted puede buscar estos para diri dirigirla. Entonces viene y lo publica. Una vez publicado la persona que lo va a encontrar, usted se va a dar cuenta que eh, le va a aparecer en la parte aquí donde dice visita mi tienda. Si la persona le da clic aquí abajo, le da clic aquí arriba, entonces lo van a dirigir a su tienda sermat su tienda en línea. Entonces, así es como usted va a dirigir clientela para que vaya a comprar a su tienda. Entonces, aquí la persona lo que va a hacer es que va a explorar y va a ver los productos, pero si quiere ver ofertas en específico, se hace, se le hace clic en ofertas y ya ella va encontrando lo que son ofertas disponibles. verdad Así que esto es lo bonito de tener su tienda virtual. Ahora, si volvemos a lo que es eh, este otro link aquí donde dice compartir registro esto es en caso que una persona quiera inscribirse, es un link personalizado suyo, le van a dar clic ya está copiado, nos venimos a Facebook nuevamente, hacemos una publicación ¿verdad? y vamos a escribir, quieres comenzar perdón vamos a ver. quieres comenzar tu propio negocio, estás propio negocio, estás a un link. Estás a solo un paso de lograrlo. Ok, entonces volvemos y utilizamos los emojis. Y vamos a dirigir la persona publicamos el link y ya lo dejamos así ahora ¿qué, cuál es la diferencia de este link con el otro entonces usted lo que hace es bueno vamos a ver dónde salió el link y lo vamos a revisar aquí dice quieres comenzar tu propio negocio está a solo un paso de lograrlo entonces aquí la está dirigiendo le damos clic aquí y cuando la persona eh, abre ese link o sea su link va a encontrar acá eh, donde puede llenar el formulario, no le va a permitir avanzar si no se llena el formulario, aquí si está en inglés usted lo pasa en español, en caso que lo tenga, pero hay muchas personas que lo tienen solo en español, entonces aquí nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, para la fecha de nacimiento la persona le da clic en el calendario y va a buscar primero el año, entonces acá nos vamos a 1995, luego el mes digamos que es de octubre y que es del 6 de octubre. Entonces aquí ya queda, miren, el 6 de octubre de 1995. Aquí se coloca el teléfono celular, el correo electrónico y ya después le permite continuar. Así que así es como la persona. Que le, que, que le da clic a su link va a encontrar este formulario luego de esta página va a encontrar lo que son los kits, así que bueno, eso es lo que quería mostrarles, así que bueno diferencias, esto de la parte izquierda es su link de su tienda, lo que está a la parte derecha es su link de registro, si lo quiere enviar por ejemplo a, a un teléfono de whatsapp, entonces usted eh, lo que hace es le da clic Vamos a poner un número y voy a enviarlo a este link. Entonces, lo va a mandar, aquí vamos a ver, permítanme, vamos a mandarlo a un, déjenme ver si lo tengo abierto, esto, esta página de WhatsApp. Ok, un momentito. Bueno, esta, esta, esta página de WhatsApp si la tienen, este, si lo han bajado en su, en su computadora va a ser fácil que lo vean, si no este, van a tener que verlo en su celular, pero hoy por hoy estoy intentando, eh, ya lo bajé, pero no sé si lo voy a poder ver, permítanme unos segundos y si no pues nos vamos a salir. Correcto, ya lo mandamos, entonces hoy buscamos aquí, este es el número que yo lo mandé vamos a ver si salió o no salió ok no salió pero en caso que no salió aquí bueno nos venimos a la página otra vez lo copiamos en caso porque este no sé por qué no, no pasó pero quizás es porque mi mismo celular pero igual este lo voy a colocar acá lo voy a pegar y este voy a ponerlo aquí si yo lo coloco acá la persona que lo va a recibir lo va a ver así con el logo de lo que es la empresa, o sea, va a ser su su logo eh, oficial. Entonces viene, le da clic y nuevamente. La persona lo manda a registrarse. Así que aquí va a poder elegir lo que es su kit y va a poder encontrar más información. Así que espero que les sirva esto. Solamente era para cómo van a encontrar su página web y se puedan dirigir de una manera más fácil. Así que espero sus comentarios en caso que haya alguna pregunta. Y si no, pues igual, muchísimas gracias. Pero eh, quería mencionarles que eh, aquí van a tener ustedes un registro de las personas que entran a su tienda. ¿Verdad? Y van a poder llamarles al número de teléfono que está aquí para darles seguimiento. Así que, eh, bueno, eso era todo. Muchísimas gracias y buena suerte con su negocio. Bye.